Bueno, antes que todo estoy muy honrado de estar aquí en, en Compañía del Faro, pues les agradezco pues, la oportunidad. Bueno, Alex Villarreta es un eh, panameño de 49 años, padre de familia, tiene dos niños. Mi amor por la música pues nace desde muy temprano. Yo a los nueve años, el padre de Checho, el cantante de Los Tímidos, pues me estuve enseñando lo básico de la guitarra. A partir de allí, pues simplemente de manera autodidacta eh, estuve eh, aprendiendo música, técnicas... Eh, a través de eh, bandas como Iron Maiden, Judas Priest y, y otras bandas. También formé parte de Rogam, una banda covers eh, de los 80s. Eh, participamos en concursos eh, a nivel nacional de rock en los cuales fuimos finalistas. También eh, participamos en los eh, lo mejores del rock panameño. Un, un disco pues que tenía 10 de las mejores bandas de, de ese entonces. Y bueno, básicamente eh, a partir de allí pues, seguí pues, estudiando y un poco de todo. ¿no? O sea, eh, formalmente lo que es la guitarra, pero también eh, temas de edición, de video, de audio y otra serie de cosas. Panama Rock Sessions es un portal un portal para todos los músicos, las bandas, todos los que estén relacionados con la música. Nosotros apoyamos de manera integral, obviamente, con, uh, con las actividades que nosotros estamos desarrollando, tales como concursos de guitarra. Eh, realizamos uno cada año. Arrancamos en el 2020. También tenemos el apoyo a fundaciones como Aldea SOS, cuales nosotros eh, regalamos en 2020 14 guitarras o un amplificador. Damos clases recurrentes a los niños. Y lo que procuramos hacer es enviarle un artista eh, del patio que pueda mostrarles que efectivamente en la música también pueden tener un sustento, o sea, eh, pueden vivir de la música ya sea como profesores, como artistas, y de esa manera pues eh, pueden tener una orientación mayor sobre eh, qué cosas pueden eh, realizar en el futuro. También realizamos eh, actividades a nivel de la región, son colaboraciones de músicos, principalmente de guitarristas pero también hemos hecho ediciones de bajistas e invitado a otros instrumentos como teclados, violines, saxofón en la que varios eh, músicos interpretan eh, sobre una base única sus técnicas, su, eh, le, le ponen como su sabor, su flow su... Entonces eh, tenemos invitados desde Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela y obviamente Panamá También realizamos festivales, realizamos el primer festival eh, en plena pandemia eh, Se llamaba El primer festival presencial se llamaba All Fest, Out of Lockdown Festival eh, participaron 10 de las mejores bandas del país Fueron 8 horas de música en el Teatro La Huaca Básicamente fue algo impresionante Y algo que disfrutaron tanto los propios músicos Que tenían mucho tiempo de no tocar en vivo Como el público Nos acompañaron cerca de cuatro, casi 500 personas Y eso fue pues una algo maratónico, algo titánico. En la realización pues tuvimos que cumplir con todos los temas de Ministerio eh, de Mister Salud, de, de, de, de todas las instituciones y entidades que teníamos que validar la, el evento. Panamá Rock Station nace como una alternativa uh, en pandemia, Sabía que nosotros los músicos eh, que veníamos teniendo presentaciones uh, semanalmente todo paró, simplemente eh, no, no sabíamos cómo nosotros expresar o compartir nuestra música y todo esto, y todo se fue migrando a lo que era videos en, sea videos en vivo o pregrabados o como sea, pero mucho tenía que ver con esto, a, a diferencia de la música en vivo que nosotros eh, compartíamos entonces, este, entre unos amigos y yo, pues, tuvimos muchas ideas, pero al final, digamos, yo fui el que me lancé de arriesgado a, a arrancar el, el proyecto como tal, y eh, construimos colaboraciones en las cuales eh, fueron mejorando de, en cada edición. Primera edición fue full músicos locales, eh, ya a partir de la tercera edición ya teníamos músicos internacionales. Compañía El Faro es uno de nuestros patrocinadores desde el inicio y que ha creído en, en todo esto, el apoyo a los músicos, el apoyo a la música, eh, y y eso pues nos ha ayudado muchísimo. Los nuevos proyectos que tiene Panama Rock Sessions para el 2022 eh, arrancan con un festival que queremos realizar eh, en honor a uno de los grandes, Horacio Valdés eh, en las cuales las mejores bandas eh, estarán eh, interpretando una de, eh, de las canciones que ha tenido durante toda su trayectoria, durante todas las bandas que ha parte participado eh, También pues, continuaremos con las colaboraciones eh, eh, regionales en esta ocasión pues eh, realizaremos unas que serían eh, female rockstars, en donde van a ser eh, mujeres eh, interpretando eh eh, o digamos que con su música o bien eh, diferentes tipos de instrumentos Ya sea cantando, tocando teclado, eh, guitarras, bajo, batería, o sea, en todo O sea, esto es Female Rockstars, eh, como mencioné, eh, lo, de participantes locales e internacionales eh, También tendremos un concurso de productores de música en las cuales eh, vamos a tener la base de una cantante renombrada local Eso se lo guardo en secreto todavía Y este, posteriormente ellos van a, a, a realizar una música Todo, completo, eh, basado a la, la, eh, con, la, o sea, con la interpretación de la cantante Entonces eh, vienen muchos premios como los premios que hemos realizado en, el, en los Guitar Contest que hemos realizado an anteriormente. Viene un gu próximo Guitar Contest en el 2022, Stay Tuned, porque viene con todo. Continuaremos con las clases en aldeas SOS, También revisar, eh, darles mantenimiento a las guitarras, nuevos instrumentos, eh, queremos eh, crecer con ellos y que eh, sientan eh, el amor ese a, a la música y, y la, la música escultura y, y todo esto. ¿no? Estaremos arrancando un podcast para promocionar las nuevas bandas, eh, donde harán una presentación live y donde nosotros presentaremos esto en todas las redes. Para las futuras generaciones, les diría paciencia. Realmente nosotros eh, en mi generación teníamos internet, digamos que las herramientas eran demasiado limitadas. Uno tenía que a veces comprar un libro para aprenderse bien una canción, mientras que llegaba ese libro pasaba todo este tiempo. Entonces, eh, básicamente ahorita eh, con el uso en internet y todas las herramientas que, que están disponibles, eh, se puede aprender de manera autodidacta. Eh, todo. Todos los instrumentos, eh, eh, todas las canciones, todo, todo, absolutamente todo se puede aprender. Pero eh, siempre recomiendo que eh, vaya de la mano con una instrucción profesional. Porque realmente cuando uno de manera autodidacta va eh, eh, aprendiendo cosas, aprende también malas prácticas. Y esas malas prácticas con el tiempo son difíciles de quitar. Entonces, por esa, eh, de esa manera, las primeras etapas del aprendizaje, por favor... Eh, llama a un profesional, métete en una academia y de seguro eh, vas a aprenderlo de manera integral. No solo eh, aprender a, a tocarlo, sino aprender el, el porqué de las cosas. Entonces eso te va a dar una raíz mucho más profunda eh, en todo esto de lo que es la música. Lo otro es que eh, efectivamente cuando estamos aprendiendo, ejemplo, guitarra, el dolor en los dedos. <risa> Eso eh, duele mucho y eso es lo que afecta como al 50% de los retiros, es lo que se, básicamente se le acreditan al dolor de, de la pisada de la guitarra. Eh, es, Esfuerzate un poquito más, o sea, eh, se, eh, sigue adelante con eso, eh, eh, eso, eso es como mantener el sueño vivo, o sea practica a diario, eso te va a ayudar muchísimo en el desarrollo del instrumento. Y, y verás que poco a poco vas eh, interpretando las cosas que quieres de la manera que quieres Y, y quien quita, o sea, que seas un profesional eh, en el futuro eh, y que puedas vivir inclusive de la música